Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Bien, Paul, ahorita venimos caminando por calles que ni yo conocía de Puerto Vallarta. ¿eh? <risa> son verdad. calles muy, muy allá al cerro, muy atrás de Vallarta. Corrida. Lo que sí les digo que es pura subida y bajada. Sí, subida son y... puro cerro, es puro cerro. Pero lo que sí, aquí sí es Vallarta, Vallarta. Sí, pues vamos a ver. Ah, bueno, no va a tener porque no nos ven aquí. Y sí, es que son Vallarta. puras subidas y agarran viada para poder subir. <ríe> Vean las subidas. Ah, está, está bonita esta calle, ¿eh? me gusta. Está bien, lisita, en pleno... Ciudad. Y luego al final hay, un, hay premio, Mario. ¿Hay premio? Sí, mira, ah, Coca-Cola. Coca <ríe> a ver si nos quiere dar una. Exacto. Fíjate, yo ni sabía que existían esas casas, nunca había caminado por aquí. Aquí, diles más que nada dónde es, Mario, diles A, por si estamos, quieren venir. estamos realmente, subimos por la calle Jacaranda, es una calle muy famosa también. pero muy es Muy conocida es para, subida, para todos los vallatenses. Pero agarramos otra desviación que baja hacia Playa Concha Chinas o, o la colonia Concha Chinas, que Ajá, es exacto. donde vive mucha gente de dinero, sí, es una playa muy reconocida que está a unos pocos kilómetros de Playa los Muertos también sí, pero... De hecho se puede llegar por Playa los Muertos, por toda la playa Sí, pero ahorita venimos por parte de la espalda, por ah, arriba, exacto. por lo que es el cerro Por cero. el cerro, okay. empezamos de arriba para abajo Como oh, mira, qué wow. hey, grande esta ah. casa Ahí está ¿Sí? el premio, Paula. No, está que el premio oh. Me gusta Mario esa, esta casa, se ve bien bonita Ajá. Ya, sí. Es su propia subida, nomás que no que nos dejo ver la coracola Ah, sí, ahí está, la puerta y tiene para subir carros ahí arriba Yo siento que esta casa ha de estar muy molesta Sí, porque, yo también ¿Por porque qué? Porque le la vista, mira ah. Llegó un edificio, un rascacielos Y le quitó vista Ajá, le quitó mucha vista y estas casas están muy enojadas Porque este edificio les quitó toda la vista del mar Sí, les quitó muy grande vista del mar Pues como pueden ver ahí tienen ventanas en esa casa Que les digo que se me hace muy bonita Pero está apuntando a dirección del hotel Sí, pero ante, anteriormente tenían vista hacia el mar Porque ese, ese edificio no existía Yo siento que se molestaron mucha gente por esta construcción Pero pues a veces no puedes hacer nada pues, pues en no, Está en su terreno Exacto, no, ni es que aquí en México Si estás en tu terreno y si ya quieres construir Un chorizo para arriba en un pedacito chiquito Es su problema y ya no pueden hacer nada legalmente bueno, sí, legalmente es su terreno mí, Está en plena construcción <risa> Años, pobre casa esa, Mario, que está ahí sí, luego, luego, mira su... Yo me imagino el coraje que le dio porque wow. le quitaron su vista Estaba el, balc el balcón directo para, ah, para la playa exacto, y, y ya no tiene nada Yo yo la verdad, si estuviera en el lugar de ellos, yo si sí estuviera muy enojado Sí, pues es obvio Y todas estas personas se quedaron sin vistas al mar Tomás, que aquí bajan muy rápido, eh, Muy, Cuidado, muy rápido, pobre, rápido y Sí, rápido y furioso Y sí, pues vamos a continuar ah, Aquí Déjame. es como los camiones viejitos, Mario ¿Cómo? De subida no pueden, pero de bajada Ah, ni quién los pare <risa> Mario, como podemos ver, vive mucha gente rica <risa> Y aquí ya casi eh, no hay... Eh, no, hay... <risa> no me quieres llevar <risa> Es una mujer, Mario pero Por eso Súbete Era lógico Esta es la calle Pulpito y Que da a la avenida principal Que sube hacia... La carretera que te lleva a Boca de Tomatlan, ah, ah, ah, a todos lados de aquí de Puerto Vallarta. Pues ahorita vamos a ingresar a esta calle porque queremos estar en otro lado. Ajá, ahorita vamos a, subir, ¿no? sí, vamos a subir. Sí, vamos a subir para bajar por la otra calle que se encuentra por allá, por allá, a lo lejos. <risa> Mario la subida que estamos subiendo, obviamente, no, o sea, para tener una buena vista, ¿no? si sí, aquí ya se empieza a ver la vista ya miren hacia el mar, wow, padre. pero si sí está demasiado inclinada Mario <risa> Ya voy cansado, la verdad. Pero vamos a continuar, vente, vente. No hay que rajarnos. Exacto. Como dice en Pero ¿por dónde eres, Paul? no Paúl? Sé. Derecha. Ok, tú eres mi guía Para allá es privado. Vente para acá. Paúl, pues una no sillita para descansar. Ah, exacto. <risa> Nomás que el sol ya las oxidó. Mira Mario, si aquí ya se logra ver la vista. Chulada, ¿eh? Es otra, otro panorama que puedes subir gratuitamente por sí, si quieren venir para hacer ejercicio, para hacer una caminata pues agradable. Sí, y sí, ahorita vamos. Salud. Agua, se muere el perro, Mario. Perro que ladra no, no muere. <ríe> te los recomiendo que lo hagan de día, muy temprano porque en la sí, tarde sí hace mucha calor y sí te agotas mucho, la verdad. Vean cómo vengo. Me falta el aire. <ríe> sí, sí hace falta el aire Mario. Pero todo sea para que ustedes vean una buena vista. Ajá. No, no Mario, nomás no porque es propiedad privada, Mario. Mario. Mario. A ver, vamos, vamos Igual lo hicieron alrededor para que Ah, en serio, no hay es, problema Es un estacionamiento aquí realmente, pero Wow, qué vista tan padre tiene Incluso oh, estamos, a la... wow. estamos a la altura del edificio Exacto wow. Padre, de hecho de aquí se puede lograr ver Hasta el puente que están haciendo Mario allá. Son unos buenos miradores La Ajá. verdad, está muy chido aquí ¿eh? Está muy padre la wow. verdad Fíjate que sí, nunca, sí nunca en mi vida había subido Aquí arriba, aquí arriba. Es pues... que son subidas así muy empinadas De hecho estamos hasta más arriba Que los que suben en el parachute Mario Exacto, estamos más altos y ah, pues... La verdad si sí está una chulada Ah, esta es la calle del puente de Sí verdad? es la que te estoy diciendo, ahí se ve el puente wow. El que están construyendo, miren déjenla. Hago zoom ahí, ah. es donde están construyendo el nuevo puente que tumbó el huracán. Si, sí, pues por ahí pasa pues, el río. cual vamos, vamos a seguir, Vengan. nos metimos en una propiedad privada. <risa> pero ahorita van a sacar a, sí. a patadas, a balazos. Tuve confianza de meterme porque hay cámaras y para que haya evidencia que no hicimos nada malo. Si, sí, no estamos solamente grabando. Ajá. hasta wow. elevadores tienen, vale. como están muy empinadas y son muchas escaleras, mejor prefieren el elevador, Exacto, está ¿sí? chido, y fíjense que toda esta zona está llena de elevadorcitos así iguales, sí, porque claro. son subidas, sí, porque si no imagínate por escaleras, y luego les voy a comentar, aquí. Puerto Vallarta está entre los, del 1 al 10, Ajá. de los de los lugares para jubilados, Ajá, para gente mayor, exactamente. porque Puerto Vallarta está en el top, 10, de que es de los lugares oh. más tranquilos del mundo Sí, de hecho vivir, es muy tranquilo Para vivir aquí y por eso hacen estos tipos de proyectos de elevadores Para que como es pura gente adulta y mayor Pues es pura gente jubilada, pues a huevo, a huevo como se si dice en México Ocupan un Exactamente. elevador, porque a veces no pueden subir no. Exacto, y pues a continuar Mario, a subir <risa> Vamos, vamos, vamos, sí se puede Pues bueno Paul, ya llegamos aquí a, a este... Al a edificio este... más alto Sí, es, es lo que les quería comentar O la vista más alta, no más alta Sí, es lo que les quería comentar Que llegamos a este edificio Que es el, el que tiene la vista más alta en Puerto Vallarta Porque está en el cerro, ¿verdad Paul? Está sí, en las montañas al parecer es muy exclusivo Sí, ahorita este, estábamos aquí y nos dijeron que no podíamos volar el dron, Pero pues está muy chido aquí, la verdad chido todo. Sí, y luego, mira, Mario, ven, camina. Vamos ese a ver. Ese es el gimnasio. Sí, sí, el, es, es lejos es, porque el... se ponen presas Mario. Sí. <risa> aquí la verdad es el punto más alto de que han construido hasta ahorita aquí en Puerto Vallarta Ajá, este, este edificio, mira. Sí, pues de hecho wow. está hasta la punta del último cerro de Puerto Vallarta. Y pues mira el gimnasio que tiene, Paul. Yo nunca en mi vida me había imaginado que iba a existir esto ¿Es aquí. Un... Ah, yo tampoco. No, ¿Ah? pues yo mucho menos. Y, y fíjate, pues... Mario, que, que es nuevo, ¿no? Sí. ¿Estaba cuando esta vez chico lo construyó. No, este es nuevo, aquí ya de cuenta que no había nada Pues la verdad, es un lugar que yo quería venir a conocer Pero no sabía por dónde subir realmente Hasta Qué ahorita igual, hasta ahorita que nos animamos a explorar Y le dije a Paul, vamos a caminar a ver, sí. a, a ver hasta dónde llegamos Más que nada para que ustedes conozcan junto con nosotros también Cuando vengan a Vallarta Si vienen con la idea de que van a conocer todo Vallarta Creo que no lo van a terminar de conocer wow. Pues bueno, pues sí, Mario, hay que finalizar este video. Esperemos les haya gustado esta aventura. Sí, pues, Conocer cosas más nuevas, pues. Cosas nuevas, no más nuevas, porque ya tienen bastantes años yeah, también aquí. Exacto. Y pues vamos a, a darle ya al final este video. Espero que le den like. Se suscriban. Activen la campanita. Por y también favor. recuerden este darle like a Facebook. Y también síganos en nuestras cuentas de Instagram. Que van a aparecer por aquí. Exacto. Por aquí. Ahí están apareciendo. Y pues ahí vamos a estar subiendo también lo que es fotos y todo. Y pues Mario, ahora sí, nos vemos hasta el siguiente video y Esperemos y les haya gustado el video Bye